Muy buenas tardes. La inmigración es un asunto que los ecuatorianos vemos como migrantes. Pero ¿qué pasa con los extranjeros residentes en el país? En esta entrega les traemos a Rafael, un ciudadano cubano que habla desde su experiencia como migrante en el Ecuador. Y el cambio sí, culturalmente es bastante. Aquí no es igual que en Cuba, en Cuba como que somos más sociables. Y aquí la gente es un poco más de su casa. O sea, o sea, salen muchos, pero son más de su grupo. Y yo he visto a los vecinos aquí, pero no me hace el nombre de ninguno. He hablado dos veces con Alcú, de saludarles, y en Cuba no conoce a todo el mundo. Y Rafael no es el único. Así como él, muchos de sus compatriotas buscan el barrio de la Florida precisamente para evitar el choque cultural. ¿Por qué escogió este barrio? Eh, porque tengo cerca pariente y lo que me trajeron y ya me quedé aquí precisamente por el tema de, de, de que aquí hay cubanos y que uno se siente más identificado y a la hora de, de la comunicación de, de quizás la, la no sé la comida la, en fin todo lo que tenga que ver con mi país yo vine por una amistad que trabaja conmigo en Cuba que vino hace como cinco años y tenía un buen trabajo aquí, yo trabajaba desde Cuba como freelancer se le llama. somos desarrolladores de software hasta que me dijo que le hacía falta que yo viniera a trabajar acá y entonces cuando abrieron, quitaron las cartas de invitación pusieron libre visa vine como turista normal y estando aquí saqué la visa 12 de nuevo. yo soy graduado universitario presenté el título en CNSI. y ya por ahí saqué la visa 5 profesional y ya no residencia pero realmente el trabajo que yo tengo aquí ahí me no. de momento no tengo pensado en otro lugar Rafael nos cuenta que en épocas pasadas los cubanos que llegaban al Ecuador eran generalmente personas no calificadas que en muchos de los casos estaban relacionados a actividades ilícitas sin embargo, en los últimos años, los profesionales cubanos que han llegado al Ecuador han crecido. Ellos vienen con la esperanza de ejercer su profesión sin las trabas que pone el gobierno en su país natal. El problema es que económicamente, para uno hacer un negocio y tener cierto éxito, te ponen muchas trabas. Muchas, muchas trabas. Legales y y de que están que está sobornando personas para poder hacer una actividad normal. Y de que si tiene cierto éxito económico, entonces como que, como que piensan que es por cosas ilícitas. Demasiado te fiscalizan. Al final todos los fiscalizadores son sobornables también, pero bueno, uno atrás del otro, uno atrás del otro. Y cuando llega a cierto nivel ya es otro no tipo de fiscalización. Te poner otro problema. Etc. A pesar de que muchos cubanos llegan al país con el único propósito de obtener una visa para llegar a los Estados Unidos, Rafael nos cuenta que él sí planea quedarse en el país, traer a sus hijas y emprender un negocio propio. Así como él, miles de familias cubanas, colombianas y de múltiples nacionalidades llegan con la esperanza de una vida más digna y de obtener la felicidad que no tuvieron en sus países de origen